Bueno, hoy veíamos en Oruro a propósito de, de la proximidad con el eh, aniversario de Oruro, también uno de los acuerdos que se desarrollaba ya, este acuerdo para construir plantas industrializadoras de litio, se ha avanzado, de hecho tiene un potencial y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades también Bolivia eh, en ello. Está con nosotros hoy el gerente de Yacimientos de Litio Bolivianos, es un gusto que nos acompañe Juan Carlos Montenegro, a quien le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Diego de Oruro. Así es. Buenas noches amigos de Avellana Bienvenidos siempre eh, ¿Qué ha significado estas firmas de, de acuerdos para la construcción? Porque nosotros, yo recuerdo haberle hecho una entrevista y decíamos Sí, vamos a trabajar, se ha tenido un primer paso Es importante hablar de la industrialización y llegar a, a, a eso Estamos eh, a buenos pasos ¿Este acuerdo permite consolidar y garantizar aquello? ¿Y en qué plazos? Por favor Bien, eh, bueno, todos saben que hemos estado todos estos años trabajando en el Salar de Uyuni, avanzando en el proceso de industrialización de litio. Hemos arrancado nuestra primera planta industrial de cloruro de potasio. Eh, hemos iniciado también la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en el Salar de Uyuni. Hemos establecido una alianza estratégica con la empresa alemana Asi Systems, para también instalar otras dos plantas en el salar de Uyuni, hidróxido de y hidróxido de magnesio. Y bueno, el día de hoy hemos dado un, un paso eh, muy importante. Hemos eh, avanzado del salar de Uyuni al salar de Coipasa, del departamento de Oruro, eh, y también para el salar de Pastos Grandes, que se encuentra uh -huh. en el departamento de Potosí. Hoy firmamos un acuerdo preliminar, con eh, un consorcio chino conformado por la empresa eh, TVA y Baucheng. Eh, bueno, con quienes eh, pues hemos eh, acordado llevar adelante eh, varios estudios que nos permitan avanzar en este proceso de industrialización. Eh, la propuesta que ha sido seleccionada, porque hemos, en realidad hemos culminado un largo proceso en el cual se han evaluado eh, pues siete propuestas de empresas interesadas en convertirse en socio estratégico del Estado boliviano para industrializar los salarios de Coipasa y Pastos Grandes, bueno, salió seleccionada la eh, propuesta de la empresa TVA Bauché. Esta propuesta eh, plantea eh, instalar en Coipasa cinco plantas industriales, una planta de hidróxido de litio, eh, una planta de sulfato de potasio, una planta industrial de ácido bórico, otra planta para eh, explotar el boro, porque Coipasa uh -huh. tiene contenidos importantes, eh, perdón, no de boro, de bromo, y otra planta industrial de bromuro de sodio. Eh, bueno, esta es, este digamos es la dimensión de, de, de este acuerdo. Y y es que empezar a hablar de industrialización y de estos estudios mmm, es posible. ¿Y, ¿Y por qué le hago esta consulta? Porque en determinados momentos nosotros como población lo veíamos muy lejano y hemos visto la de en, en Uyuni, por ejemplo en Potosí, la de cloruro de potasio, el carbonato de litio. Oh, se había hablado ya de coipas y pastos grandes. y ¿Esto eh, va a empezar en qué tiempo a mostrar uh, resultados? ¿Qué significa estos estudios y hasta la concreción de estas de estas plantas industrializadoras? Y si nos convierten y estamos en el tiempo preciso porque está teniendo, yo, yo recuerdo usted alguna vez me señaló en el boom del litio también. Así es, en realidad la, la decisión de, del Estado boliviano uh -huh. es convertirnos en los próximos años en un jugador muy importante en el mercado uh -huh. de, los, de las sales de litio. Uh -huh. eh, este acuerdo, eh, este avance a otros salares es, es parte de esa decisión. Eh, pero eh, lo que es decir, todo esta, este acuerdo, esta dimensión de plantas en Coipasa y en Pastos Grandes, implica una, una inversión muy grande, ¿no? uh -huh. una inversión, yo creo, histórica en nuestro país una inversión también muy histórica para el departamento de Oruro, pues estamos hablando para Oruro alrededor de un poco más de 1.300 millones de dólares y aproximadamente 1.000 eh, millones de dólares en el salario de, de, de pastos grandes. Eh, semejante inversión obviamente requiere de estudios eh, muy completos, eh, estudios de factibilidad que esperamos... Eh, bueno, vamos a empezar de manera inmediata, ese es el compromiso con, con quienes hemos firmado hoy el acuerdo. Uh -huh. Empezamos de manera inmediata con los estudios de factibilidad y esperamos que hasta fines de este año, por lo menos eh, ten, tengamos listos eh, los primeros estudios para eh, las primeras plantas y en Coipasa la primera planta a instalarse la de sulfato de potasio. De hecho... Eh y eso es lo que lo que entendíamos hoy después de Uyuni el segundo más grande es Coipasa para, es. para uh -huh. Bolivia, ¿no? Uh -huh. Entonces se decía lo siguiente que los productos por ejemplo generados en Coipasa son de alto valor y escasos en el mundo. Está planteado así y dentro de estas cinco, cinco plantas me decía, ¿no? que cinco plantas. están planteando tiene esta característica. ¿Cómo cómo se ve este mercado le digo desde desde sí. lo que nosotros podemos entenderlo, ¿no? Sí, claro, mire, el hidróxido de litio es, una, es un producto que muy cotizado en el mundo. Eh, es uno de los productos que tiene una, un crecimiento en cuanto a la demanda, eh, muy importante. Eh, la tendencia es usar más hidróxido de litio en la fabricación de baterías que carbonato de litio. Eh, pues también, también eh, la otra planta importante, el sulfato de potasio en el salar de coipasa. También es un, es, un, es un producto, es un fertilizante de propiedades y características incluso superiores al cloruro de potasio que estamos produciendo en el de salario de Uni. Uni. Así uh -huh. es. Y bueno, y otros eh, elementos, por ejemplo, como el bromo, el bromuro de sodio, uh -huh. son también componentes eh, de un valor económico importante, interesante en el mercado mundial. Esta mañana decía el embajador de la República Popular de China, uh -huh. algo muy importante, eh, en realidad este es un acuerdo, un acuerdo entre dos países que tienen las siguientes características. Eh, China efectivamente es el mercado más grande de litio en este momento, es donde se requiere la mayor cantidad de, de litio para la producción de baterías, etc. Y Bolivia es el país que tiene las reservas más grandes de litio del mundo. Entonces esta es una alianza estratégica efectivamente, que eh, nos permite avanzar de manera muy concreta en esta oportunidad que se abre para el desarrollo económico y social de nuestro país. Este, este proyecto no solo, es el, no solo es construir plantas, es generar desarrollo, es generar fuentes de empleo, es generar actividad colateral económica para llevar adelante estos proyectos, es motivar a la iniciativa incluso privada, para que de manera conjunta, pues eh, trabajemos para concretar estas plantas que requieren de muchos insumos, que tendrán que atenderlos también otras iniciativas departamentales, municipales y también del sector privado. Mira Juan Carlos, cuando nos hables sobre estos proyectos, sobre ya los pasos que se están avanzando, muchos ya están en camino, otros concretando, ya veremos más allá, eh, Bolivia, eh, en este tema del litio y con eh, yacimientos de litios bolivianos, eh, maneja condiciones eh, en este tipo de alianzas de buscar, de elegir las empresas que van a empezar a operar. Eh, ¿Es otro el trato eh, ¿Y cómo mantiene ese tipo de relación? Porque muestra y existe interés, me imagino, también en empresas que quieren eh, estar acá en Bolivia uh -huh. eh, con la implementación pues, de las plantas mismas. Pero, ¿qué condiciones? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo maneja Bolivia este aspecto? Bien. Eh, bueno, son varias las condiciones. Uh -huh. el, el modelo que hemos aplicado para seleccionar el socio estratégico uh -huh. para el salar de Uyuni, que recayó en la empresa alemana Asis Systems, eh, hemos empleado prácticamente el mismo para seleccionar el socio estratégico para colparse y Coypas para grandes. Uh -huh. ¿Cuáles son uh -huh. las condiciones? Eh, esencialmente en este caso, el que estas empresas eh, primero acepten que el Estado boliviano tendrá participación mayoritaria en esta asociación. 51% y 49% el socio estratégico. Otra condición es que el socio debe aportar tecnología de punta, tecnología madura, que nos garantice la eficiencia en la obtención de estos productos. Otra condición muy importante es que la empresa garantice el mercado de, la, de los productos que vamos a generar. De nada valdría generar productos que no tengan un mercado asegurado. Entonces, una de las condiciones fundamentales es que el mercado esté asegurado. Y la otra, para el caso concreto ya de Coipasa y Pastos Grandes, es que el socio también debe tener la capacidad de eh, el financiamiento para plantas que, están, que van a estar a cargo enteramente del Estado Boliviano. En el caso de Coipasa, la planta de sulfato de potasio será de propiedad íntegra del Estado Boliviano, pero el financiamiento vendrá del socio. El producto pagará ese financiamiento. Ese es el modelo que hemos, que hemos empleado y es el modelo pues que, que nos está empezando a dar resultados eh, muy importantes. Claro, porque existe una participación mayoritaria de, de, del Estado Así eh, es. que se es, eh, no era el escenario eh, antes para Bolivia, entonces no, no, no había como que un control, ¿no? Así pues, es, mire, si, si comparamos eh, los últimos eh, 40 o 50 años, uh -huh. eh, eh, gobiernos anteriores no hicieron nada respecto a eh, la industrialización de estos recursos que existen en los salares de Bolivia. Eh, es en este periodo en que, en estos últimos 10 años, hemos logrado avanzar de manera muy significativa. Ya lo habíamos mencionado en algunas otras entrevistas. Tenemos el orgullo, como país, de ser los primeros en la región latinoamericana de haber concluido, cerrado el circuito de industrialización del litio a escala piloto. Es decir, producimos eh, carbonato de litio grado de batería, producimos materiales catódicos y ensamblamos baterías con nuestro litio a escala piloto. Es un primer logro importantísimo. Y bueno, y ahora estamos eh, ya saliendo del salar de Uyuni, estamos abarcando a otros salares y, y por lo tanto eh, lo que se ha logrado en estos eh, últimos años Realmente es algo que incluso está sobrepasando los planes iniciales que habíamos tenido. Habíamos estado trabajando de manera casi exclusiva en el salar más grande del mundo que es el salar de Uyuni, pero pues ahora estamos dando estos pasos para realmente convertir a nuestro país en uno de los productores más importantes, no solo, no solo de, de, de carbonato o hidróxido de litio, sino también tener una participación activa en el producto final de esta cadena, que son la fabricación de baterías de ion litio. Que es como donde se, se pretende llegar. Ese ¿no? es el, ese es el, el, el fin. Uh -huh. Y en este caso en particular, aprovechando que estamos hablando de Coipaz y pastos grandes, también se contempla el llegar a la producción de baterías de ion litio. La propuesta del socio estratégico que ha sido seleccionado y con quien firmamos esta mañana el acuerdo, incluye también la participación societaria de. Y el, EB, el Estado boliviano en una eh, fábrica de baterías en la China. Entonces eh, esa es la, la, la, la, la proyección que tenemos y, y bueno estamos muy contentos de, de lo ocurrido esta mañana porque es un paso muy muy importante. Importante además para Oruro, ¿no? Como, con el con el salar de Coipasa. Tenemos como que las reservas más grandes del mundo. En, en algún momento, y me voy un poquito por este lado, se decía que, que Chile había encontrado, tenía también otro potencial, nosotros estamos en, eh, en otra situación. ¿Esto preocupa no preocupa? ¿Se tendrá una certificación de las mismas eh, como yacimientos? Eh, mire, como habíamos eh, anunciado ya el año pasado, eh, pues eh, hace poco hemos concluido un estudio. Eh, del de recurso existente en el Salar de Bioní. Ha sido la empresa SRK quien ha concluido, ha trabajado prácticamente todo el año 2018, ha eh, concluido su trabajo pues, los primeros días del mes de enero. Eh, y hemos, eh, tenemos una, una, una conclusión, un resultado muy importante que ya también lo hemos anunciado públicamente. Eh, en, una, en un estudio, una exploración realizada en el 64% de la extensión del salar de Uyuni y con una profundidad de 50 metros de, de, de, de, de, de perforación, eh, pues se ha llegado a un resultado de que en el salar de Uyuni, en esa porción, eh, contamos con 21 millones de toneladas de litio equivalente. Eso significa que eh, prácticamente eh, pues, eh, estamos multiplicando por tres, o es tres veces más de la cifra que se manejaba anteriormente, de 9 millones de toneladas de litio en, eh, como reservas en el Salar de Uyuni. Si nos comparamos frente a Chile o frente a la Argentina, estamos con 21 millones, Chile con 7 millones y Argentina con alrededor de 3 millones. Entonces, Básicamente la ratificación de que el potencial que existe en, en Bolivia respecto a el, al recurso litio, eh, de lejos es el más grande del mundo. Y, y, y no estamos hablando todavía de Coipase, que igual tiene una, un potencial muy grande y lo mismo en otros salares y el de pastos grandes también. Eh, y por lo tanto, eh, efectivamente, en nuestro país ha sido beneficiado por la naturaleza de contar con las reservas más grandes del, del mundo. Y buscando lo que me decían, ¿no? el país que tiene las reservas más grandes, buscando socios estratégicos, China es un aliado importante. Así es, así es y se tendrá aquello eh, para tener una idea y e ir cerrando algunos puntos se me permite Juan Carlos eh, estamos hablando de los plazos más o menos tentativos eh, incluyendo el de Uni por ejemplo cuando Bolivia va a decir sí mire hemos, hemos ligado, estamos con el uh -huh. producto lo que nos habíamos planteado sí mire en este momento eh, una de las tareas también inmediatas que tenemos uh -huh. con el socio estratégico con TVA Baucheng, es eh, definir un cronograma de, de actividades donde nos sabremos de fijar ciertos plazos. Uh -huh. Un plazo importante que ya lo hemos tenido definido es que este año vamos a concluir los primeros estudios de factibilidad. Uh -huh. eh, y si, si usted me, me, me, me insiste en el tema de plazos, <risa> lo, que <sí risa> podemos, sí, lo que sí podemos decir que... Eh, en los próximos tres años realmente COIPASA eh, jugará un rol muy importante incluso tal vez hasta superior al rol que hoy juega el salario de Uyuni. Que a veces nosotros no nos imaginamos, le digo, bueno, eh, como sociedad civil, eh, la magnitud de lo que se tiene, porque sí hemos hablado mucho, pero nunca se llegó a un tema de industrialización. Y hace tiempo sí hablábamos y hoy vemos un primer paso, que es el fertilizante, la planta de cloruro de potasio. Sí. Entonces, usted me dice, unos tres años se estima, ya vamos a mostrar ya con productos uh, y una industrialización a lo que se quiere llevar. Sí, efectivamente, esa es, esa es la, la, la intención nuestra. Quisiéramos hacerlo más, más rápido, pero no, son Tiene proyectos plazos, tan grandes ¿no? que tienen que madurar y tienen sus plazos, ¿no? Entonces, mínimamente son tres años que vamos a tener que trabajar de manera muy intensa para lograr nuestro objetivo. No me insista, me dice. <risa> Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado, siempre bienvenido. Y bueno, estaremos atentos pues a aquello, a lo que se viene en Pastos Grandes, lo que se viene en Potosí, Coyuni y Oruro también, que tiene este potencial. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuando guste, bienvenido. Juan Carlos Montenegro, gerente de Yacimientos de litio Boliviano, nos ha acompañado acá en los estudios. Vamos a una pausa y retornamos. Tenemos nuestra unidad móvil, el sector de redes sociales. Vamos a mostrar algunas notas también que nos llegan del interior del país y, y ese diálogo que, que, que se daría en Cochabamba a propósito del Sistema Único de Salud. Los detalles cuando retornemos. Una pausa y volvemos.